Habiendo hecho el research para esta entrevista, te contaba eh, fuera de cámara, eh, siempre como que veía videos de vos hablando o que te estaban entrevistando por naves o por alguna otra de las cosas de los boards, de los cuales, por más parte, pero bueno, nunca encontramos una entrevista fluida, si bien en la que te hicieron en la Feria del Libro la semana pasada o la anterior, o hace un mes, no sé, por ahí... Eh, contás un poco que, cómo era tu infancia y eso, no encontré ninguna entrevista audiovisual este de corrido que cuentes un poco quién es Silvia Torres Carbonel. así que nada, aprovecho para presentar al invitado hoy que es Silvia Torres Carbonel, y bueno, y decir que esta entrevista no va a ser la típica, sino que es una entrevista por ahí un poco más personal, así que nada, si querés arrancar hablando un poco de tus comienzos, colegio salida del colegio, etcétera, yo te voy a interrumpir muy poco. Okay. O sea, así que nada, cuando quieras este... Bueno, genial, muchas gracias Y me encanta hablar de esto porque bueno Uno hace, pero es producto de lo que es Entonces, y de su historia eh, En primer lugar yo soy Silvia Scioli de Torres carbonel Scioli sin C eh, Porque eh, me casé muy joven y entonces me puse el, el apellido de mi marido y me quedó el nombre artístico Silvia Torres Carbonell. Lo cual estoy muy contenta porque llevo ya 46 años de casada con mi marido, a quien adoro, y he formado una linda familia con tres hijos y diez nietos, que son mi prioridad. <coughs> Yo fui a un colegio eh, irlandés, colegio Mater Misericordia, eh, del cual tengo el mejor recuerdo y sobre todo las mejores amigas. Tenemos, somos casi 25 amigas del colegio que nos seguimos reuniendo, te diría casi una vez por mes, por lo menos unas 15. ¿En acá en Buenos Aires? ¿Son de, de Buenos Aires? Sí, de Buenos Aires el colegio. Sí, eh, sí, sí, sí. Sí, después lo compraron la, las hermanas de, de John Star. pero estuvo muchos años, fue el, llegaron acá a la Argentina en la época que vino toda una inmigración irlandesa y tienen, tenían tres colegios, el Santa Misericordia, el Santatnea en, en Bellavista, y el Santabria. ¿En serio fuiste <ríe> al fui sí. Bueno, pero cuando vos fuiste, tal ya vez ya no estaban, ya mal no las, estaban monjas, las monjas. No, pero igual está el convento al lado todavía. ¿sí? Bueno, mira qué casualidad. Es ese. Sí, sí. <ríe> las monjas tenían los tres colegios. Mira. Eh, es un colegio muy bueno, que tenía un nivel de educación muy alto para, para esa época, te estoy hablando hace unos cuantos años. Y, y bueno, y sobre todo me dio eh, esto que es tan valioso, que es, son las amigas de la vida, con quienes compartimos todo. <ríe> Después estudié, cuando empecé a estudiar, tenía una dicotomía en mi vida, que era, me encantaban los números, la contabilidad, la matemática, pero también me gustaba mucho la enseñanza y el, el ayudar a otros. Y entonces empecé a estudiar contador, eh, Administración de Empresas en la UCA y al, al mismo tiempo hice un año de Psicopedagogía. Okay. Y esto de que me gustaba enseñar viene desde chiquita, porque cuando yo volvía al colegio, ya en primer grado, eh, jugaba, sentaba todas mis muñecas, tenía un pizarrón, que era lo primero que le había pedido a mi mamá, y les enseñaba toda la, la clase que había aprendido. Fui buena alumna, fui medalla de oro, tanto el colegio como la facultad, pero creo que me ayudaba también eso de, de, de, de enseñarle a mis muñecas. Sí. Y bueno, después finalmente seguí Administración de Empresas, después se abrió la carrera de Contadora, así que terminé Contadora. Y, pero siempre me, me encantó eh, el tema de la empresa y la enseñanza. Y la, y el, y el, entonces, por ahí, ahí se gestó lo que después hice, que yo nunca imaginé que iba a estar donde hoy estoy, porque viste que el futuro uno... No es que lo tiene que planificar todo Sí le pone como unos carriles ¿eh? De por dónde me gustaba ir pero, pero después se te va dando, fluye Sí sé y me reconozco que desde el inicio Fui siempre muy emprendedora en la vida Digamos en todo Cuando estaba en la facultad, por ejemplo Iba mucho, yo tengo una Bueno, soy católica Mi fe es muy, muy fuerte, importante, Muy importante lo en tu desarrollo digamos, sí. lo agradezco mucho a, a mis padres que me dieron la fe católica y al colegio y después bueno yo misma la, la, la fortifiqué y también me, me impactó siempre y me gustó mucho la parte de, de ayuda al otro se me acuerdo en la facultad iba al hogarcito de Don Orione que era un hogarcito, en, había los, se llamaban los hogares de Don Oriones. Yo me acuerdo del Cotolengo, que quedaba bueno, es el en Cotolengo. Malvinas, Argentina. Claro, bueno, sí. es el Cotolengo, después tenía hogarcitos, okay. este era en la boca. Yo me acuerdo que las mañanas de los sábados, me iba todas las mañanas ahí, donde realmente eh, veías a las personas con muchas dificultades, con muchas discapacidades, y en una situación muy dura, y eso también me impactó siempre, visto el pensar cómo... Todos los, los talentos que uno recibió, la, la oportunidad que te da el haber tenido una buena familia, una buena educación, salud, hay que transformarlo en servicio. Eso me sí. lo enseñó una vez eh, Paula del Bosco, una gran filósofa. La conozco, la mujer de Hugo. ¿no? Sí. sí. De, de, de, ¿De Hugo no? No, de. Eh. Bueno. Hugo eh, del Bosco era. Perdón, la mamá no, de la Hugo. Mamá. O sea, está, Esa, la, la mamá. La mamá. El marido sí. de ella es otro filósofo. Sí, sí. Eh, eh, Héctor se María. Héctor, que es el dueño el, de Santos Padres Que eh, también fui sí, yo también. a mil colegios ¿verdad? Ah, mira sí. vos <risa> sí, sí. Bueno, eh, y ella una vez Me acuerdo en el 2001 Nos juntamos ahí en el de con los principales Empresarios, los número uno de todas las empresas Acordate en el 2001 lo que era Si pues, sí. eras chico, pero eh, Y ella dijo Dijo, a ver, ¿quién tiene un privilegio? Acá, levante la mano, entonces todos levantamos la mano En el sentido de ah. que estás mejor que otro Sí, vas sí, sí. a tu Alrededor Después dijo bueno quién cree en la justicia como valor todos levantamos la mano no la justicia argentina es sí, sí. por ahí sino la justicia y entonces ella dijo miren la única manera que un privilegio no se transforme en injusto es si se transforma en servicio okay. con lo cual me, a mí me, me dio siempre esa esa, esa impronta es decir yo no tengo que renegar de lo que tengo sino que tengo que ayudar a otros a, a, a, a también desarrollarse y no es cuestión de bajar, sino de que todos subamos, ¿no? Bueno, en ese aspecto, eh, dentro de esta parte del servicio, cuento algo que tal vez algunos saben, pero no todos, eh, en, antes de volver a mi vida profesional, sí, sí, sí, que sí. es, eh, en el año, hace ya 18 años, con la familia, con mi familia, nos gustaba siempre viajar mucho y recorrer el interior de Argentina. Y entonces... Se subían eh, todos en el auto y eh, sí, nos íbamos y así fue que un, en un viaje que estábamos en la Poma en Salta mm. fuimos a una escuelita siempre llevábamos a los chicos a las escuelas rurales para que vieran les llevábamos cuadernos algunos libritos bueno esas cosas para y me acuerdo muy bien que en esa escuela estaban necesitando ya algo más que lo que nosotros podíamos darles sí. que era estaban construyendo una salita de jardín infantil y entonces con mi marido, después cuando volvimos, pensamos, ¿y ¿cómo que, que tanto él como yo teníamos acceso a mucha gente? Y dijimos, bueno, y si creamos algo para ayudar, para hacer un puente entre quienes quieren ayudar a, a los chicos en lo que son la educación rural y nosotros, y, y, y las escuelas. Y entonces fundamos la Fundación Ruta 40, que se llama De Norte a Sur la Educación como Camino. Y hoy estamos apoyando más de 200 escuelas a lo largo de toda la Ruta 40, ¿Y cómo ayuda a la gente a esas escuelas? Las, las personas pueden eh, hacer donaciones individuales, mensuales, pueden ser donaciones por única vez, pueden venir a nuestra comida anual, que va a ser el 5 de octubre, a la cual los, los, ya agéndensela, ya ¿sí? me haces el podcast de, de, de, y la, la filmación, y, y después hay muchas empresas que colaboran y hacemos proyectos de todo tipo. Y, y la idea de esto es, es no asistencialismo, sino por supuesto también muchas veces llevamos Obvio. ropa, comida, eh, sobre todo en la pandemia hubo que volver a sí, mucha sí. esa parte, pero sobre todo lo que hacemos es eh, ayudarlos a que tengan las mismas oportunidades que tienen nuestros hijos en, en un colegio privado de sí, San sí, Isidro, sí. por decirlo. No, no, es apasionante. Mi novia sueña con, con dar clases en una escuela rural. Ah, bueno. Ayudar y te digo, ah, no sé, ahí está, averigua y bueno, eso. Bueno, decirle que te, me contacte te a a contar, porque, que por, porque hacemos viajes. Mm. Tenemos un grupo de, de, de, de personas que trabajan, expertas sí. en educación. Son, es un grupo no muy grande de chicas que son expertas en todo esto y hacemos los viajes todo el tiempo a las escuelas ah, a, con voluntarios de pro proyectos de todo tipo por ejemplo te voy a contar este último porque a mí este me apasiona eh, hacemos con la fundación Zambrano que eh, ellos nos donan, primero van los los eh, los oculistas, sí. son oftalmólogos, y revisan a los chicos. Está buenísimo. Más del 30% de los chicos no ve, pero nunca dijo que no ve o no tiene ningún acceso a tener anteojos. O no conoció otra cosa, o entonces no para con... él ve joya bueno, y claro. Entonces eso, pase, y sí. después les damos los, los anteojos y un caso que es muy, tenemos filmado, creo que cuando la ve a la maestra con los anteojos, le dijo... Ay, no sabía que eras tan linda. Por ¿Eso ejemplo. registrado? Creo que está sí. registrado, ah, ¿eh? después te lo busco. Pero cosas así, sí. muchas veces el, el, las dificultades en un aprendizaje tienen que ver con que no ven bien. Sí. Y esto también hacemos con el tema oído y muchos otros programas y proyectos me ¿viste, de educación. Que sos psicopedagoga, en también por ahí detectas claro, puede tener ADD o por cosas Por supuesto, que eso, sea. muchísimo. Sí. Eh, bueno, yo no terminé la carrera, eh. hice, hice psicopedagogía, claro. pero al final no terminé porque me, me decidí por la parte sí. de administración de empresas y contador. Pero tenemos psicopedagogas que trabajan claro. con, en, en la fundación y que también ayudan. Bueno. Esa es esa parte social sí. que, que también me, me, me gusta mucho. Bueno, y después... Eh, me, ¿Fondaste carrera, tu primera empresa en sí. la facultad o ya había no, terminado? No, ya había terminado. Eh, yo empecé trabajando en corporación también. Ahí está, en eso Molinos. me reinteresa. Sí. ¿Laboraste en relación de dependencia? Sí, trabajé en relación de dependencia en Molinos. Tuviste jefes. y tuve, se... tuve, tuve. ¿Y ¿qué, qué te llevas ahí de eso? Es un aprendizaje. para mí, ¿Lo recomendás? Digamos, sí, o sea. sí, yo... Cuando los chicos de 18 años o 20 me dicen ya largo emprender, yo les digo, no te pierdas de tener alguna experiencia corporativa o de empresa, claro. porque, porque te enseña, te enseña a, a respetar normas, a, a, a, ver, a seguir procesos, a interactuar con otros, aceptar la, la, la autoridad, a veces buena o mala, pero está buena. Sí. A, a, a enfrentar esos, esos pequeños fracasos de la vida profesional y también los, los logros cuando sos reconocido por otros o sea que a mí, a mí me parece que está bueno ¿En dónde trabajaste? ¿En cuáles? Trabajé en Molinos, en Molinos Río de la Plata sí. eh, y después trabajé en otra que era Supermercado Hawaii que era una, una cadena enorme, ahora ya no está más, pero era muy buena eh, y bueno, y después hice algunos trabajos como consultora también para otras, para otras empresas agropecuarias. Okay. y Pero después... ¿La eh, empresa que vos fundás la primera? Eh, sí, eso fue con un profesor de la facultad que fundamos Villa Alpina, que fue la primera empresa de agua en botellones y dispenser frío-calor que hubo acá en la Argentina. Mira. Que el modelo lo trajimos de, de Estados Unidos, obviamente. De hecho, las primeras empresas que eran nuestros clientes eran el Citibank, eh, bueno las empresas americanas han pensado un modelo B2B hace sí, 20 era B2B. años claro. pero con agua sin software exacto era era de hecho Andrés mi hijo con el que vos me decís que jugabas, jugabas el jugate al fútbol eh, yo lo hacía que, que viera lo que es y lo usaba como sí. partidor de botellones un poquito a veces. Sí. Entonces iba sí, y llevaba los botellones. Y a mi otra hija, la más chica, eh, la tenía, la, me acuerdo que una de las primeras publicidades era ella chiquita <risa> tomando. tomando el agua en el dispenser en sí. mi cocina. Eh, bueno, eso fue una empresa que, que creamos y hasta llegó a tener casi más de 200 empleados. Wow. Yo era la, la presidenta y CEO y... Y bueno, tuvimos que pasar situación difícil porque me tocó la hiperinflación. Así que 200% de inflación claro. mensual, mensual. Qué tema que hoy en día está en boca de todos igual. Imagínate, ¿no? y todos los viernes teníamos que ajustar precios y, y salarios. Encima yo compraba en dólares los, los dispensers en Brasil y los, los... No, los dispensers en Estados Unidos y los botellones en Brasil. Así que bueno, fue toda una experiencia... Que, que a mí me enseñó muchísimo y me, y me, y me, y me sirvió mucho también en, en esto que yo te decía, de, de, de, de estar cerca de las personas, porque yo creo que el emprendedor, el empresario, sí. lo más importante que hace es crear una organización en que las personas se pueden desarrollar trabajando con sus talentos, sí. creando... Y eso, la verdad que eso tengo el día de hoy, que me llaman los fleteros que tuve. Ay, por favor, señora Silvia, si pone otra empresa, llámeme de vuelta. O sea que fue una experiencia dura, pero muy buena. ¿Y tuviste que hacer un éxito o la pudiste no vender? No, se, ah. se la vendimos primero eh, una parte, una, hicimos una, una alianza a Danone, al grupo Danone, que justo venía a la Argentina y había comprado Villa del Sur. Pero okay. no tenían todavía el tema de botellones. Solo lo tenían en Canadá. Entonces yo me fui a investigar cómo, cómo era la empresa en Canadá, que era ya del grupo Danone. Y bueno, y a raíz de, de relaciones y todo, nos acercamos a ellos. Y bueno, nos compraron un porcentaje. Yo me quedé como CEO y tenía que quedarme unos años más. Eh, y bueno, y después en el 98, ya pude vender el resto de mi, de mi parte. Y ahí fue cuando me capturó el IAE. Eh, ¿Nunca estuviste un año sin hacer, sin nada? hacer nada? O sea, bueno, obviamente que por ahí hacías cosas, no sé, sí. que vas a los hogares, pero sí, laboralmente. Estuve, estuve eh, ahí, entre la venta de, de Villa Alpina y que empecé a trabajar más en, en, en el IAE, ponele que estuve unos meses así. ¿Y caminabas por las paredes o No, atrás? no, no, no, no, no, no, a mí yo me... me... No es que yo me gusta estar trabajando todo el día, me gusta la, la vida integrada, trato por lo menos. Claro. Sé que a veces no se puede todo, pero, pero me gusta poder hacer todo. No, no, no es que mi, el trabajo es solo trabajo. o la, claro. Trato de que siempre... Es más, yo nunca trabajé... En, en, en Cuando trabajé en relación de dependencia fue muy al principio. Todavía no tenía hijos. Eh, porque claro. una vez que empecé a tener los chicos, y eso yo ya quería tener libertad de poder... De hecho en Villa Alpina yo tenía libertad, o sea, por ahí iba, claro. me iba al acto de los chicos, volvía, por ahí me quedaba trabajando en la noche cuando ellos dormían, pero sí. no me gustó nunca, a mí en lo personal, un trabajo que poner que tuviera que viajar obligadamente y por ahí me co coincidía con el cumpleaños de una de mis hijas, o sea, eso claro. nunca lo hice. Entiendo. Pero bueno, a veces se puede, a veces no. Igual reconozco que por ahí trabajé bastante pero traté siempre de que fuera, de tener un equilibrio. Okay. No, es lo que, sí, que sea, no es lo único importante. No ¿verdad? es lo único importante el ¿verdad? trabajo, sino a, a mí personalmente sí, lo que más me importa es la familia y, y bueno, y de hecho así lo traté de hacer y ahora con los nietos lo mismo, le dedico muchísimo a mis, ¿sí? a mis nietos, no me los quiero perder. Así que, bueno, y entonces después entré al YAE. Eh, ¿El YAE en qué año? En, al día empecé, yo hice un programa de alta dirección en el día en el 98 el día de, Yo lo, le hice podcast a José Luis Gómez en su momento Ay, sí. eh, De hecho te conocí, nos conocimos sí, por, por él, él. él claro, claro sí. Pero ¿en qué año había llegado el IAE acá? Que me, no. No tengo el dato el día empezó él. hace 45 años por lo menos, mm. yo creo No sé si fue 5 o 46, Perfecto. por ahí Empezó como, yo siempre le digo a José Luis Bozos, el mejor ejemplo de emprendedor. Claro, y el IAE claro. es una iniciativa emprendedora. Sí. Yo le dije ahora que le voy a escribir, quiero escribir el, el caso IAE. Sí. Porque él, eh, ellos eh, empezó, todavía no había universidad austral, porque no se podían crear universidades nuevas. O sea, fue libadas. primero el IAE, después la austral. Primero el IAE, entonces el IAE fue el Instituto de Altos Estudios Empresariales, por eso se llamó bueno. IAE. Y nació como un instituto, eh, nació con un, en unas oficinitas prestadas, que le sí. de la gente del, del Opus Dei, de la obra, eh, y bueno, y así fue. Y fue una iniciativa, una visión que tuvo en ese momento José Luis y un grupo más de visionarios de que era necesario generar un espacio de formación de hombres y mujeres de empresa pero no solo en sus capacidades técnicas, sino también en las virtudes humanas. Y esa es la misión del IAE. Y a mí me apasiona esa visión. Esa ¿Vos lo, visión. lo hiciste? Eh, yo lo hice como alumna. Como alumna primero. eso. Claro, yo lo hice primero como alumna. Cuando te, el, que era el programa de alta dirección, que es para los número uno. Sí. Yo ahí todavía era la presidenta de Villa Alpina. Eh, y bueno, ya estaba también en, con Danone, porque cuando Pichel Sur compra he visto yo, un es rato. más, trabajé en, la, en las oficinas de Danone ahí en la calle Moreno en el centro sí. bueno, y entonces en el año 98 fue, yo hice eso y ya a fines del 98 a mí ya me apasionaba este tema los emprendedores eh, es más, ya daba clases en la UCA de sí. una materia que se llamaba desarrollo emprendedor bueno, pero a fines del 98 principios del 99 entonces ya me, me hablé con quien era el Din en ese momento del YAE, que es Fernando Fragueiro, que es otra persona a quien yo admiro y que me ayudó muchísimo con todo este desarrollo. Y eh, nos fuimos después a hacer, incluso me fui con él, a hacer una especie de benchmarking en Estados Unidos, de qué pasaba en ese momento en las escuelas de negocios, en las universidades relacionadas con los temas de emprendedurismo. Que visitaron Harvard, fuimos MIT. A, sí. sí, MIT, Harvard, eh, Stan, fui a Stanford también, a Darden, a Duke, bueno, varias y Hice toda una investigación y ahí, bueno, volví y le propuse la, la creación del primer centro de entrepreneurship eh, que había de, de, así como en una universidad, perfecto. en una escuela de negocios. Y así nació el centro de entrepreneurship del IAE, que hoy le hemos puesto este nombre más ampuloso más que se am llama Emprende IAE. Ah, Emprende IAE, eh. perfecto. O sea, eso nace en el, 98, el año que viene cumplimos 25 años. Pero, así que, no sé si... Eh, si es alguna percepción mía, pero el emprendedurismo medio que es una. se puso más de moda por ahí. Sí, en los últimos, en los últimos años. cinco años. Sí, en realidad. O sea, siempre hubo emprendedores, me imagino. O sea, no, no estoy diciendo que no, pero puede ser que ahora esté como sí. emprender, emprender, emprender por todos lados. O, o no sé si es mi algoritmo sí, que me sí. muestra esas cosas, digamos. mira te diría, en primer lugar. El emprendedor en Argentina y en Latinoamérica tiene sus raíces en los inmigrantes. Los inmigrantes fueron los primeros emprendedores, si vos claro, pensás, sí. porque vinieron en busca de oportunidades, movidos por la necesidad, muchas veces porque salían de la de guerra, guerra, o de sí. hambrunas o de situaciones críticas en sus países, sin recursos, porque no tenían todos los recursos, pero con mucha pasión, mucho esfuerzo, mucha ganas de laburar, y si vos mirás, y en busca de un, en un en un, en un mercado lleno de oportunidades como era Argentina y Latinoamérica ese para claro. mí yo siempre lo asocio a eso ese es el, el origen del, del emprendedor en la Argentina y en todos estos países o sea que no es cuestión de decir no había emprendedores había y de hecho muchísimas de las empresas centenarias sí, que sí, hoy sí. conocemos son producto de esas miradas y visiones emprendedoras Después cuando viene la época de, del boom de internet, ahí por los 99, 2000. El tema de las punto 90, com. Claro, ahí también uh. es una nueva oleada ya desde otra mirada del emprendedor más tecnológico, en este caso sí. de las com, Y Argentina tuvo muchísimos casos fuera en un momento de las com, creo que llegamos a tener parece que leí en algún lugar más del 70% de las .com de Latinoamérica eran de Argentina. Mirá, wow. No, no, no sé si el 70%, pero te digo, era ¿Sí? muy, muy importante. Bueno, ahí vino el caso Patagón, que fue el caso emblemático con su, su, su, su, su situación, digamos, posterior, pero fue un caso emblemático. Eh, y, y de a partir de ahí, por lo menos en Argentina y en parte de la región, se empieza a gestar este ecosistema emprendedor. También está Endeavor, que nace más o menos en la misma época. Yo ¿Vos participaste en Endeavor? Inicio, sí. Desde el inicio estuve como mentora y después fui directora general y miembro del board durante 12 años de Endeavor, o sea que sí. participé mucho en todo ese desarrollo, siempre al mismo tiempo que con el IAE, nunca dejé el IAE. Y, y, y se empezó a gestar este ecosistema. Te diría que en la época de la administración de Macri, sí, justamente con. 2015. Ya sea primero en la ciudad y después en la, en la Nación, se le da otra vez otro buen impulso, porque claro, ahí hombre. las políticas públicas, Mariano Mayer, bueno, yo en esa época fui también subsecretaria de Desarrollo Económico y Emprendedor de la ahí Ciudad de Buenos Ahí ustedes, ¿no? Impulsamos las SAS, entre otras cosas, eh, los fondos de fondos, todo el tema de, de la inversión en las aceleradoras, bueno, se, se le dio todo un sí. impulso que se expandió, te diría, en varias partes de la Argentina. Eh, y después, en los últimos cinco o seis años, te diría, eh, viene otro impulso importante, que es el al que vos te referís. Eh, pero digamos que no fue solamente ahora, fue un claro. camino. ¿eh? Ah, por ahí ahora hay más redes ahora y hay cosas, más entonces te entra por todos lados. Claro, claro, claro. Yo me acuerdo cuando yo empecé... Eh, yo empecé además, cuando empecé con el IAE, empecé a hacer el GEM, que es el Global Entrepreneurship Monitor, que es una investigación internacional. Yo soy miembro del, fui miembro del board muchos años y soy la representante argentina del, del GEM. Al principio, cuando yo iba a hacer las entrevistas por el GEM, claro, no, nadie conocía de todo esto, sí. ¿entendés? Pero hoy vos hacés, eh, vas a hablar con cualquiera y el tema emprendedurismo y la importancia sí. de emprender se ha, ido, se ha ido, digamos, eh, expandiendo. También yo observo que eh, hoy, por ejemplo, el concepto de emprendedor es más, es más querible que el de empresario. Sí, tal cual. Y ese es el último paso que nos, sí. pas nos falta dar. ¿Por qué? Porque, es más, me ha tocado emprendedores exitosísimos, que vos y yo conocemos, a sí. los cuales yo los vine a serio y son re-empresarios que sí. me dicen no me digas empresario, decime emprendedor porque <risa> no es más se hacen cool, cargo es más cool sí, sí. pero ¿por qué? porque hay una mirada en general la sociedad tiene una mirada bastante negativa en Argentina sí. de la empresarial. y sí, lo ven como un garca, como algo malo sí, sí corrupto, sí. Y que paga coimas que en algunas casos tienen razón que sí, sí, algunos sí. empresarios han sido así pero es clave, como yo siempre les digo a todos tenemos que revalorizar el rol del empresario. Porque la realidad, en los países que funcionan, el empresario es el héroe, no el enemigo. claro sí. Y porque, decime, ¿quién va a crear empleo para que la gente salga de la riqueza, sí. de la pobreza como está hoy? Total. ¿Quién es el que crea y arriesga para traer nuevos bienes y servicios para mejorar la vida de las personas? El empresario, que nace como un emprendedor, y después se transforma en empresario sí. y nunca debería dejar de ser emprendedor. Y esto no lo digo yo, lo dijo Alberti en las bases de la... cuando él escribió la Constitución y puso sí. las bases de la República, yo lo estuve estudiando en un librito muy bueno que tengo en esta biblioteca, que es de mi marido. Ahora te voy a preguntar un poco por esta biblioteca igual, ¿qué seguís leyendo? ¿qué no? Sí, no, bueno, el, el principal lector eh, es mi marido, es marido. que es, un, es economista y es un gran lector. Eh, además sabe dónde tiene todos sus libros y así como tengo esta hay dos más en mi casa vos que... estás con libro abierto todos los días o sea, siendo... tengo libros sí, pero no, no tanto como como querría porque por ahí leo más eh, leo mucho en, en, en el teléfono de no te, cosas que me van interesando sí. pero trato de tener aunque sea uno o dos libros tenerlos, pero no soy sí, una sí, gran sí. lectora como debería okay. mi marido sí, te pongo un ejemplo él tiene tres libros abiertos todo el tiempo eh, bueno, pero hablando de Alberti sí. te termino él, él habla de que las, las nuevas democracias republicanas lo que tienen que imitar de las del de la anglosajón es esto es al empresario alentarlo, eh. alentarlo y decía pero el empresario que nunca que nunca entra en, en, en, prebendas con el Estado, o sea que no vive del Estado, sí. sino, y que a su vez tiene una conciencia social fundamental, o sea, porque entiende que no puede irle bien a su empresa si le va mal a la sociedad en donde está la empresa. Okay. Muy interesante lo de Alberti. Después toca Pasame. su temando sí, sí. porque vale la pena. Hay un librito que, que escribe acá, de, de un, que él hace de, de un empresario que era americano, que fue uno de los fundadores de las, todas las líneas ferroviarias de acá a la Argentina, sí. una parte. Bueno, muy interesante. Así que bueno, eso me parece importante, el promover al empresario también. Pero volviendo a lo del ecosistema emprendedor, obviamente sí, y con todas las nuevas tecnologías, esto hizo un boom ahora. Hizo un boom ahora. También un boom en cuanto a la inversión, que ahora está ahora baja. Freno un poco. Sí, frenó. Pero bueno. Pero, pero bueno, y entonces a partir de ahí empecé con, con el Centro de Emprendedores, creamos la competencia Naves, que en realidad la, la competencia Naves tiene su origen anterior. Esa un profesor anteri mira. Pero no como competencia abierta. El profesor Alejandro Carrera, que también está en el IAE hace muchos años, okay. eh, trajo la materia Naves del IES de Barcelona. En Barcelona se daba esta materia, entonces él la, la trajo para los alumnos del MBA, eh, que, que, que empezó en el IAE del MBA, y, y se hacía una pequeña competencia interna, nada más que entre sí. los alumnos de, pro, de proyectos. Cuando creamos el, fund, el, el centro, entonces ahí decidimos abrir el Naves, que al principio solo se hacía en Pilar, porque era una vez nacional, sí. pero en Pilar, y hace nueve años con el Banco Macro, logramos federalizarlo. Y entonces hoy está en todo el en país. Todo el país. En, tenemos más casi 2.000 proyectos que se anotan por año, lo cual es increíble. Eh, te, voy a hacer, te voy a interrumpir un segundo, te voy a hacer una pregunta un poco más amplia. ¿Vos viste pasar a mucho emprendedor? por Endeavor, por Naves, por el IAE. algún caso así que te haya impresionado, más allá de los típicos que no, sea, no sé, seguramente en algún momento tuviste de cerca Mercado Libre tuviste a sí, Iloan con todos, todos esos has bien. tocado, pero hay alguno que le hayas visto por ahí potencial y no haya terminado de explotar que, uh, Mira, esta idea era buenísima y no llegó a eh, que, mm. que te haya pasado, que te presentaron en Naves el proyecto, mira, tenemos que hacer esto, esto, esto, y vos abriste los ojos como vos dijiste, wow, qué buen proyecto, y no ha llegado a por algún motivo. Mira, me acuerdo de, de un caso de alumnos del IAE que se adelantaron, o sea, porque a veces, viste que para emprender tenés el timing justo, sí. se adelantaron a lo que después fue eh, Netflix, por decirte así, o lo que fue Blockbuster primero, sí. ellos eran de Rosario creo, cuando te estoy hablando hace muchos años, y empezaron con esta idea de crear un servicio en el que vos podías llamar, no por WhatsApp, y pedir el, no sé, el, la película tal, y ellos te podían llevar, te estoy diciendo algo muy simple, sí, sí, ¿no? sí. te podían llevar el, el, el cassette, que era creo que en ese momento. Con un videoclub normal, un pero. Un videoclub normal, pero con un sistema de delivery, eh, bueno, ya no me acuerdo. Todo un exacto. software, sí, sí. No, Algo eh, que fue muy avanzado en ese momento, pero bueno, después no lo pudieron llevar adelante. Sí, sí. Y como eso, bueno, debo tener muchos, eh, y también hay muchos que dicen, ay, yo ya tuve esta idea, pero después no la lograron concretar. Eh, yo me acuerdo mucho de OfficeNet, OfficeNet fue la que creó Santi Bilinkis y, sí. y, y Andy Freire, me acuerdo cuando la crearon, yo todos estos los conozco, es lo mismo que a Marco, desde sí, que empezó, y a, claro. la, y a los chicos de Globan me sentaba con ellos en el barcito y me mostraban la servilleta esa que ponían. Entonces, eh, OfficeNet también fue un caso muy, muy particular, porque eh, OfficeNet lo que hizo es, se fueron a investigar qué pasaba, en ese momento se vendía por catálogo en Estados Unidos sí. todo lo de las oficinas, pero acá en la Argentina nadie hacía eso, las empresas o las oficinas del centro compraban en, la, en el quiosquito de la esquina y son sí, sí. a investigar el costo que tenía comprar todos los útiles de, de, de librería, era altísimo, había muchísimo desperdicio. sí En ese momento se imprimía mucho también, imprimía, había hojas, resmas, todo, todo eso. eso. Sí. Bueno, y entonces se fueron a investigar lo que hacía eh, Office Office Depot, lo que se llamaba en Estados Unidos, y bueno, y trajeron este modelo acá, pero al principio les costó un montón, pensá que eso era un caso en el que tenían depósito con todos los, los, los sí. productos, hoy claro. eso ya superó, no, no hace sí, falta sí. tenerlo en depósito, en fin, te cuento casos así que, que en su momento algunos fueron muy adelantados, otros la vieron a tiempo, sí. y de hecho, de hecho ellos después se la vendieron a Office Depot creo que se llamaba. No sabía que, que eran, sabía que Andy Freire era, no sabía que el otro Santi No, Santi Blinky fue el principal. Yo lo sigo en TikTok, es interesantísimo. Es amor, si las cosas algún que dice, día, disrupt... yo te lo puedo contactar. Dale, obvio. Dice no cosas sé. muy disruptivas en no, cuanto a disruptivo. educación. Muy, él se, sí. se fue para ese lado. Me encanta, Y Es sí, una persona sí. muy sensata. Lo he traído a hablar a las finales de Naves algunas veces. Ah, un fenómeno, sí, es un amor. Eh, eh, otro que me parece que a mí, a mí siempre me encantó, y también al principio tenía muy bajo perfil, era eh, Mike Santos, Miguel Santos, el de Tecnisis. Mike Santos también tiene una historia, era un, nada, era un emprendedor, como te diría, muy humilde. ¿no? Y mira lo que hizo, el otro de los unicornios, la vendió y bueno ahora está creando un fondo para ayudar. A las, a las, este Leí ayer, está creando un fondo para apoyar a profesores de matemática, de las escuelas, de las ah. universidades públicas acá en la Argentina, para que les ayuden a, a chicos que tienen que tienen esta mirada sí. o que tienen capacidades para, para desarrollarse, es muy interesante. ¿Hoy se dice eh, dando clases? Sí, sí doy clases porque doy en, en bueno, en Naves, por supuesto, uno de los seminarios siempre lo doy yo, doy en, en el MBA eh, una materia que se llama Emprender a Fondo, y en el Executive MBA y en el MBA Entrepreneurial Management, son, son materias específicas, digamos, de temas de emprendedores. Después de estudiar administración, ¿hiciste algo con educación así o simplemente ibas haciendo, agarrando libros? No, así? no, fui a hacer algunos programas en Estados Unidos, hice un programa en MIT, después hice otro en Harvard, uno para profesores especialmente, que fue casi más de un mes en Harvard. Eh, es, o sea, hice, hice formación, ¿no? sobre todo en ese aspecto. ¿no? ¿Te acordás ahora esta pregunta... No la vas a contestar para mí. De, ¿En cuántos bots participás hoy en día? <risa> ah, sí, sí, sí, sí, sí. Ahora acabo de dejar dos que terminé mis mandatos, que era el de Sistema B Internacional y el de ACBEA, que es la Asociación Cristiana de Dirigente de Empresas, a la que amo, que me, cuando me recibí mi papá me dijo, lo primero que tenés que ir a hacer es asociarte a ACBEA. socio también de ese año. <risa> Y bueno, y estuve, tuve una oportunidad de estar hace unos cuantos años en una de las juntas directivas y ahora hace seis años me habían convocado de vuelta, bueno, y ahora justo terminó en marzo el mandato. Eh, esos son los dos en los, que, en los que ahora ya dejé, por ahora no los reemplacé. Bueno. Pero bueno, después estoy en, en ASEA, estoy en el Borde, en el Borde, en el Borde, en Patagonia, estoy en Llorente y Cuenca, estoy en, en BIU, en un emprendedor que es... Security, un gran emprendedor otro gran emprendedor su historia, si algún día te interesa te lo puedo Sebastián sí, Estranieri es un capo sí. un capo, un capo así que, bueno siempre trato de, de estar en donde puedo agregar sí. algo de valor algún emprendedor al que admires no tiene que ser necesariamente famoso o haber hecho una empresa, es sí. lo que decías vos los inmigrantes, puede ser algo que no pero hay alguno que digas, wow, esta historia realmente me conmovió. Sí, a mí me conmueven varias, pero por ejemplo hay una de. Hay, hay tres que me conmueven de, de emprendedores que usan la tecnología para, para la inclusión de las personas con discapacidad. Que sí. pasaron los tres por naves. Un día hicimos el año pasado un evento con sí, ellos. Sí, lo promocionamos. Lo promocionaste. Uno es eh, Ezequiel Escobar de Jujuy, que okay. tiene el proyecto eh, You Sound, que nació de esa vocación por un compañero de él que de, cuando estaban estudiando y veía que tenía un problema acústico y el chico no podía avanzar. Entonces él con unos con sus amigos, deja a ver qué podemos hacer. Bueno, crearon You Sound, que es un sistema para mejorar la audición a través del uso del celular. Después está Manu Díaz Ferrero de, de Procer de Córdoba, Mira. que generaron también eh, una, un dispositivo increíble para las personas con, dis, con discapacidad visual. Okay. Y después hay otro chico, Vmove, eh, creo que se llama la empresa, eh, de Santa Fe que o sea, un ingeniero que también a raíz de, de ver a una chiquita que era la hija de una maestra a mí me encanta cuando salen en esas claro, ideas sale de, que para tenía problemas otro, ¿eh? de, de, de de movilidad por un problema neurológico empezó a trabajar con eso y desarrolló un, una, un dispositivo para que el chiquito pueda no estar sol, solo sentado en silla de ruedas sino parado y manejarse y bueno y tiene sí. una empresa, o sea, me encanta, bueno, también eh, Mateo Salvato que te generó el háblalo y, y permite eh. que, que Esteban Burrich. o sea, lo que quiero decir, me, a mí me gusta cuando las historias nacen de, de sus historias personales o de, de, de, siempre digo, emprender tiene que nacer de un problema, no de una idea, de okay. identificar el problema, puede que lo sientas vos o lo ves a otro que lo siente, y desde ahí se te dispara la vocación de decir, bueno, hay algo que hacer distinto. Eso es emprender, crear un valor, hacer algo mejor, más bello, más útil, más práctico, más, más fácil, más barato, no sé, siempre el, el mejor. Y ese mejor nace de solucionar algo que no está del todo bien. Yo siempre digo que los problemas es o la ausencia de un bien o la presencia de un mal. Entonces el emprendedor tiene que pensar cómo hace para agregar ese bien o tratar de bajar ese mal para a quién le va a prestar sus servicios, sus bienes y servicios. Esa es la esencia de emprender y hacerlo con una mirada de creación de un valor y de innovación. Y hoy, en el momento que estamos viviendo, tiene que siempre pensarlo cómo lo hace agregando la mayor cantidad de tecnologías disponibles entendiendo que la tecnología es una herramienta que puede ser buena o malo, pero si vos la usás para el bien, tiene un potencial enorme de, ser, de encontrar soluciones masivas a, a una velocidad que antes era impensado y a su vez eh, a costos que también antes eran impensados. Entonces, eso es emprender para mí. Y eso no tiene que ver solo con crear una empresa. Eso es siempre. Nosotros como personas tenemos que ser emprendedores de la vida desde el día uno que nos levantamos a la mañana, es decir, soy protagonista y no espectador. Yo te decía que, que yo creo mucho en un Dios creador y siento que emprender es ser co-creadores con, con lo que sí. Dios nos dio. El mundo nos lo dio, no está terminado, no estaba terminado. De hecho, fíjate la diferencia, como vivían los cavernícolas a nosotros como sí, vivimos sí. hoy. Bueno, esa es la capacidad co-creadora del ser humano. Sí, también... Eh, se... Esto a muchos nos dice, no, yo prefiero laburar en relación, pero digo, también puedes emprender dentro de una organización. Exactamente, o sea, yo ¿sí? siempre digo, se puede ser emprendedor en lo público, sí. en lo privado, en una gran empresa, en una pyme, creando tu propia empresa, en una ONG, sí. en el club de barrio, una en la, familia, la parroquia, sí, en la familia. Es así, es una actitud de vida. No es un tema de, de, de, de, de acción solamente emprendedora, es de actitud de vida. Entonces, nosotros cuando yo trabajo en todo esto promuevo eso, la actitud de vida, es, es pensar que hay algo que se puede hacer mejor. Es, y ser sensible también a estar alerta a lo, que, a lo que pasa y a los problemas que pueden generarse. Entonces, esa es la ahí para mí. Yo cuando un emprendedor viene y me dice, "Tengo una idea", yo le digo, "No me hables de la idea. <risa> Háblame del problema claro, que vas a solucionar. experto en el problema. ¿Qué quiere decir hacer este experto? Investigar el problema. ¿Quiénes lo solucionan de otra manera? ¿Qué hace el que tiene el problema, empresa o persona, para solucionarlo? ¿Qué va a implicar solucionarle ese problema? Si es una empresa, ¿le vas a mejorar los ingresos? ¿Le vas a bajar los costos? ¿Le vas a bajar los riesgos? Si es una persona, ¿la vas a hacer más feliz? ¿Le vas a, a mejorar su, su, su, su aplicación del ingreso? O sea... ¿Entendés? Siempre sí, sí. pensando en el problema. Y después tira todas las ideas, hace el brainstorming, el ideas storming, que es como se llama, eh, y después empieza a, a, a bajar, a decir, bueno, esta es la idea bruta, primero de sí. las ideas brutas bajo esta idea fuerte, y después construyo el modelo de negocio con el cual transformo esa idea en una empresa que captura una oportunidad. Eso falta mucho en Argentina, que sepan por dónde arrancar. Porque la gente empieza, ah, mira, tengo esta idea, y empiezan haciendo el modelo de negocio en el pizarrón, y dicen, bueno. Y sí, bueno, y así pasa. Este, así pasa. Es verdad, muchos. ese leí hace poco el, el, ese porcentaje de que el noventa y pico por ciento de las empresas, de las startups, que de los emprendedores no duran un primer año. Sí, no sé si es el noventa y cinco es un 95. poquito menos, me parece. Bueno, pero, pero está a, ahí, alto, está un porcentaje ahí, sí. alto. Te, se dice que dos tercios no, sur, no pasan los cinco años. wow O, o sea, bueno. y, y los motivos son diversos, ¿no? Sí, Hay sí. Desde problemas entre los socios, a veces es que se quedan sin cash, a veces es que no evaluaron bien el mercado, a veces es que el producto o servicio que diseñaron no tiene market fit. Entonces, a veces es por errores en la gestión. Pero muy pocas veces es por el país o por, o por Argentina en sí. Por supuesto, también puede pasar. Sí. En un, o sea, emprender no es, es una burbuja, o sea estás sí. en, en un entorno, entonces, eh, por supuesto que también hay de esa situación. Eh, o sea, no, no pueden soportar las, los vaivenes económicos. Sí. Eh, pero bueno, por eso yo siempre digo a los emprendedores no emprendan solos, ni en solitario, solos porque tienen que tener un buen equipo, basado en la confianza, que es lo que yo voy a hablar en, ahora próximamente en un evento de ACVE, eh, y, y, y, y con un buen equipo con, de socios y después de colaboradores, eso ya te, te minimiza riesgos. Creo mucho en la integración entre hombre y mujer, no soy feminista extrema, todo lo contrario, creo que por algo Dios nos hizo hombre y mujer y somos absolutamente complementarios. Y, y en mi experiencia, cuando veo trabajando hombres y mujeres, siempre salen buenas cosas. Eh, en el mundo emprendedor, eh, diría yo que está, está avanzando la mujer se está lanzando tanto en el mundo emprendedor como en el mundo inversor yo estoy también en una organización que se llama We Invest, que somos mujeres que invertimos yo además soy inversor ángel no hablamos de eso, pero el club de ángeles del día que lo fundé también en el 2005 entonces veo que hay cada vez más mujeres que se están metiendo en el mundo tanto emprendedor como en el mundo eh, inversor eh, y también por supuesto en el mundo corporativo están ya llegando a los boards entonces, creo que es un proceso que no hay que, a ver, que, que es natural que se va dando, que está buenísimo que se dé, que no hay que forzarlo demasiado, porque también creo que la mujer tiene que entender, tiene que, sabe que puede, tiene que hacer una vida equilibrada, como la tiene que hacer el hombre. Yo siempre pienso que el hecho de que la mujer haya entrado a la vida pública, entendida entendida la vida pública del trabajo, de la política, sí. hace... Que, que se haya comprendido la necesidad de tener una vida equilibrada también para los hombres. Hoy claro. los hombres también son conscientes que tienen que tener su tiempo para la familia, para su deporte, para su vida. ¿Es sí o no? Nuestros sí, sí, padres totalmente. o nuestros abuelos trabajaban. Tra sí, llegaban de noche. Llegaban de noche y no los veías. Claro. Entonces a mí pensé que eso es positivo. El, el concepto de pensar que uno tiene que ser una persona íntegra. Eh, equilibrada entre lo que es el trabajo, tu actividad social, tu familia como prioridad, tu salud, tanto física como espiritual, como mental, a mí me parece que eso es algo positivo. Entonces eh, yo promuevo mucho, de hecho tenemos un programa que lidero que se llama Wise Women in STEM Entrepreneurship, que promovemos en, en, ya en seis países de la región eh, formación de mujeres de carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, junto con el BitLab, para a, a, a formarlas en los temas de empresarios y de negocios y después que generen proyectos de base científico-tecnológica, o sea a mí me parece bueno eso, acompañarlas eh, hemos hecho tres estudios, ahora estamos lanzando el tercero en toda Latinoamérica así que te lo voy a después hacer sí, llegar para que lo puedan difundir porque es muy interesante, el estudio analiza justamente qué obstáculos se encuentran las mujeres, cuáles son sus principales motivaciones, cuáles son sus principales características a la hora de emprender. Así que bueno, yo creo en eso y lo veo como algo positivo, sin caer en los extremos. Claro, perfecto. Sí, bueno... Yo no le quiero robar más tiempo, eh, se tiene que meter Silvia a otra reunión. Así que nada, bueno, agradecerte primero. Eh, obviamente que vamos a tener que hacer una parte 2 porque creo que nos quedamos cortos. Pero bueno, esto fue eh, Café Emprendar junto a Silvia Torres Carbonel. Muchas, pero muchas gracias. De verdad. Muchas gracias a ustedes.